Hola, bienvenidos al mundo del vino. Soy Fernando Castro, director y propietario de Bodegas Los Marcos, en las cuales nos encontramos en estos momentos. Y voy a presentaros uno de los vinos más característicos de nuestras bodegas. Es Montecruz Tempranillo, es un vino 100% tempranillo, un vino de Ovaldepeñas, denominación de origen calificada. Y vamos a proceder a su cata. Es un color eh, frambuesa, un color intenso, con un aroma que nos recuerda mucho a las frutas del bosque, un aroma muy joven, muy fuerte, como lo hace eh, que sea un vino de, de una añada muy, muy reciente. Y en cuanto a la cata, vemos que es un vino con un, un color característico y un sabor muy, muy fuerte, es un sabor que a la, vez de, a la vez de ser fuerte es muy fácil de beber. Es muy intenso, te deja un regusto en boca muy elegante. Cuando terminas de beberlo, sigue sabiendo el gusto a, a al vino. Es ideal para comer con cualquier tipo de arroces, con cualquier tipo de pasta. También bueno para el cerdo ibérico, butidos. Y recomendado para beber entre 16 y 18 grados de temperatura. Espero que lo disfrutéis.